Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, esta vez dominación en, o conquista en paralelo 38. Una sola zona por conquistar. Vamos a salir con un BR de 6.7, tanques rusos, aquí mi querido DLD 400, bueno, me decido por mi 3400 venga, arrancate en 3400 venga, vamos pues a por la única zona que hay a por la zona venga, salimos con un montón de miguetes todo el mundo para el mismo sitio venga, se va a formar aquí un atasco monumental por oh, madre mía venga, venga 570 metros proyectiles perforantes de punta redonda no sobra para lo cerca que van a estar los enemigos, venga vamos, atasco, venga, ahí está, venga, atasco, atasco en la M30 venga, vamos rápido, vamos a quitarnos rápido de aquí de este camino que esa zona alta que tenemos ahí a la derecha en cuanto los enemigos llegan rápido allí es un buen sitio para empezar a zurrarnos no me suelo meter por el puente ya uh, vamos demasiado retrasados para mi gusto para ya coger esa zona así que prefiero meterme por aquí, por el río y por el puente ese que tenemos ahí por ahí poco a poco y flanqueando a todo el que nos salga venga vamos a ver, 260 metros, zona, venga empieza los bombardeos todavía hay ah, esta primera marca, hay tanque pesado que va por el puente, por el puente de ellos 250 metros, está bien, venga, una migueta que se adelanta, 744 venga, tanque medio, ahí al lado, toca hacer arroz otro compañero, venga, no vemos nada todavía es un pelín pronto, pero vamos, ya empezará, ahí está, venga, están tomando a... venga, artillería, justo por la parte contraria, desde luego yo si sí me podría tomar a Pusiera pues tomarán no me pondría justo delante, evidentemente me pondría por detrás. Justo donde he dejado caer bombas, venga. Ya estamos a 180 metros, venga. Listo. Han tomado, zona. han tomado la zona. Venga, nosotros por el río, poco a poco, vamos flanqueando. Pero todavía no he visto nada. Venga, impacto. Estupendo. Eso ha hecho pupa tiran humo, venga, hay carros ligeros, esos son seguramente, posiblemente, eso si les cae un encima, podemos incluso tener suerte, venga, ese T 44 ya está zurrando, mucho humo, venga, una marca por ahí, venga, vamos a subirnos lo antes posible, venga, vamos controlando esa parte, ¿Ves? por ahí se ve algo, ¡Ah, hay un disparo, venga, vamos, dos no deprisa, chito, Venga, vamos a bajar el cañón. Ah, hay que estar te Venga, este lo vamos a pillar por detrás. Ahí está perfecto. Por el lateral y adentro la munición. Muy bien, perfecto. Vamos perdiendo. vamos perdiendo, claro. Si hay, solo hay una sola zona por conquistar y la tienen ellos, pues lógico. Hay que tomar la zona y empezar a empujarlos. Venga, hay más compañeros que se unen al fregado seguramente. ya no vuelven a Venga, hay marca allá arriba, ¿qué es eso? A ver, no veo nada, mucha vegetación, a ver, a ver, por probar, por la marca por ahí, venga, eso está ardiendo, ahí está, ese que estaba ahí ha caído, venga, no veo nada más, por la derecha, me ha parecido ver algo, no sé si es fuego amigo o enemigo, ese tanque pesado que marcan ahí, lo tengo justo a la derecha. Venga, ese bombazo ha hecho una limpieza enorme en el bosque. Vamos a asomar por ahí a ver ese tanque pesado quién es. Ahí está esa marca, muy bien, por ahí, por ahí, por ahí se ve. El tío sigue ahí. Venga, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí está, por ahí va. Venga, aparece un Tiger. Venga, ahí. Ahí en el cañón. Perfecto. Venga, se esconde detrás de esa casita. Venga, ahí está por ahí. Venga, la marca, marca, marca. Ahí está, ahí lo veo. Venga, me están tirando de todo. Venga, por ahí, más o menos. A ver. Va. Un pelín alto. Venga, el tío sigue ahí. Ya le he dado dos veces. Vamos, se habrá dado cuenta ya que estoy aquí. O por lo menos de dónde le vienen, los disparos, venga. Ah, estupendo. Ayudo por matar al enemigo. Perfecto. Ah, estamos tomando A. No. Sí, no, sí, no. Ah. No, estábamos, estábamos tomando A y la estamos volviendo a perder Tengo un compañero, un tanque medio que está justo ahí Venga, ese avión Bombazo Venga, ¿qué pasa ahí? ¿Va? Ahí disparan ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, a ver, a ver Bueno, en A no hay nadie Ni de los nuestros ni de los de ellos no hay ni enemigos ni amigos nadie está pisando a ah. venga vamos a intentar acercarnos a ver qué es lo que vemos por ahí despacito no tiremos las casitas que siempre nos sirven venga alguien me zurra quién no sé eh, eh, ahí ahí ahí ha visto un colega venga venga no está pisando a ah, pero ahí hay alguien ahí hay alguien no sé si ha sido el que me ha disparado me parece que venía por detrás venga oh, madre mía han caído todos solo tengo a ese compañero a ese tanque medio venga eso que es. Ah, es un fiat venga venga ahí marca nada se ve ah venga otro disparo no sé de dónde viene parece, esto, esto parece un avión creo creo que es avión venga el fiat sigue ahí mi compañero Sigue ahí, que creo que es el que le ha dado, venga, ese, ese antiaéreo que están marcando es precisamente el Fiat, el R3. Venga, ahí está, ahí te veo, te veo, venga. Venga, es a punto de salir por la puerta. Estás ahí. Venga, así no lo veo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ojo que este es muy rápido. ¿Dónde estás bonito? Ahí está. Por ahí viene, venga, prepárate. Venga. Venga, aguanta. Venga, ahí está. Perfecto. Oh, si lo dejo un poco más, me hace polvo. Madre mía. Poco de artillería. Venga, ese me ha marcado y me ha atacado. Venga, mi compañero. Ah, mi compañero ya no está. Pa Estoy solito. Madre mía. Solo. Venga, ¿qué es eso? Ah, algo va para allá. Venga, a ver. ¿Por dónde pasa? 200 metros y pasa por ahí. Y le zurro. Ese dispara. No tengo ni idea de lo que es. No me ha dado, no, no me ha dado tiempo de verlo. Venga, a ver, a ver, a ver. Venga, venga. Uf, uf. Ya no veo nada. ¿Dónde está el bonito? Eh, por allí va. ¿Qué es eso? Ah, venga, un JPZ. Ahí está, venga. Perfecto, muy bien. Venga, oh, un BMP ahí arriba. Venga, por ahí, a te asomas. Venga, vamos a. Venga, recarga rápido, t 34 venga, vamos. Eh, ahí está, venga, vamos a ver, venga. Venga ya, pues si eso es una lata de sardinas. Si lo tenía que haber reventado, venga, ahora tira uno, lo veo. Venga, pues. Venga, gallín, si es que le tenía que haber entrado por la torreta. Venga, yo con la marca, ahí está el tío. Vale, estoy solo. Venga, un tiger también, venga, otro más a la fiesta. Nada, ay, mierda. Aquí viene la depresión, como siempre. venga, Ay, tiger 2 por detrás. Muy bien compañeros. Madre mía. está lejísimos. Lejísimos. Estoy yo solito. Venga, ¿con qué salimos? El ASU 85. Venga, pues sí. Venga. Eres muy blandito, pero tienes un buen cañón. Pero el problema es que no quiero la torreta Venga, salimos con este que mata. Aquí se trata de zurrar a la primera y no tener que que emplear más disparos con, con los enemigos. Si estás perdiendo el tiempo, venga, vamos a atacar el punto A, colega. Venga. Dos Tigers. El primero al que intenté dar y el segundo que me mató, que no lo vi. Venga, super superpersing. Vamos, avanza, tío. Corre. Ya, ya me la estoy jugando. Ya no sé por dónde están. Venga, ¿eh? ¿qué es eso? Ahí está la marca. ¿eh? Ahí está, ese dispara. Ese puede ser el tiger. Venga, puede ser. No lo veo, no lo veo, no lo veo. A ver, a ver, a ver. Ahí está, yo sigo marcando. Venga, vamos, a ver, a ver si nos la nariz. Venga, no te asomes mucho. quito parado. Eh, ahí se mueve. Venga, ¿qué es eso? Ahí, ahí, ahí. Venga. Perfecto, por ahí entró. Venga. ¡Ah! ¡Teo! Aviación, como siempre. No me acordaba de la aviación. Venga, vehículo de apoyo. Vamos a sacarlo porque así nos ahorramos unos leoncillos. Pues nos acaban de pegar una arreón. Mira, ¿dónde voy? Nada ah, por allí. Nos acaban de pegar un arreón. Que nos hemos quedado todos acojonados venga, bobo, bo, bo, bo, eso que, madre es. los aviones, no aviones sea, están haciendo, pero vamos, papilla, venga, ese colega ah, ese, ese ha hecho la costa. venga, ese dispara de ahí, bueno, pero si no avanzamos, ahí tenemos por el río a dos carros, un tanque pesado y un cazacarros están muy lejos ya, no sé qué hacen ahí, venga, ese dispara, otro avión tm este 48 Oh, este, este, el IS2 reparando. Bueno, le están zurrando. Venga, vamos a echarle ayuda a reparación. bomba ¡Ay! Venga, me zurran a mí también. Venga. Vamos, tú eres más fuerte, aguanta. A ver si le puedes cerrar a ese. Venga, nos vamos a sacrificar aquí. Ayuda a reparación, sí. Listo, perfecto. Object. A ah, JPZ45. Pues nada, por ayudar al amiguete pasa nada, el IS-2, vamos ahora vamos en serio, bueno, hemos visto que ahí hay un tapeceta y un Tiger justo ahí arriba en la loma esa donde suelen colocarse en la bajada nuestra del respawn y ya están ahí, ya están ahí esperándonos, mal rollo, aquí no avanzamos la zona de ellos, esto está perdido no tenía que haber salido con el y es bueno he salido porque podía salir tenía el puto suficiente para salir venga pues continuamos de verdad bueno, el disparo es está justo ahí venga y este tanque americano está reparando otro avioncito los avioncitos nos están castigando nos están dando la tarde y nos tienen vamos, aquí con venga ese compañero que dispara quién es hice segundo disparo, pero está ahí abajo está allá abajo ese tanque pesado está ahí abajo, no lo veo, no lo veo a ver si podemos por lo menos ventilarnos a alguien antes de que termine la partida porque esto ya está más que perdido ya esto es, es esto. Venga, aquí. venga, súbete la piedra venga, otro avioncito venga, venga vamos a ver si alguien es capaz de tomar la zona, ¿ah? aguantamos un poco Es muy difícil Venga, ese ha reparado, el M48 ha reparado Y va para allá El tanque ese pesado, me parece a mí Ahí está, correcto Ese no ha caído, ese a, a, a mi compañero lo ha destruido Y bueno, a ver, aquí arriba estaban los colegas Creo que son esos, esos que se ven allí lo que he visto allí bueno, pues aquí no hay que hacer otra cosa que jugársela. Y punto. Venga, no queda nada. Estamos tomando A. Bueno, pues si tomamos A, un poco, un poco más de oxígeno vamos a tener, pero poco más. Venga, mi compañero furrando, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, oh, hay un tiger, venga, aguanta, aguanta. Ahí, perfecto. Muy bien. Venga, cinco. No se había contado. Pero es bueno, un desastre de partida. Si es que me dejaron solo, si hubiera tenido un par de compañeros más para poder aguantar ese ese, ese invite que tuvieron, pues algo más podríamos haber hecho. Bueno, no te puedo pares. ayudar a reparar. Hemos, ya, a listo. Hemos perdido. En el par 38. Aquí con una sola zona por conquistar. Vamos a ver. Segundo en el equipo. 5 objetivos terrestres destruidos. 91% de actividad. 21.677 y la recompensa del Battle Pass. Bueno, estamos investigando el T80B y nada, un poquito en las ópticas mejoradas. Los demás T24 y el S2, evidentemente, están totalmente fulleados más, son dos vehículos. Altos. Pues nada, esto ha sido todo en el paralelo 38. Acordaros abajo, caja de descripción, enlace, Discord, Escuadrón Ibis, también en Instagram. Y en Facebook y en de Twitch de nuestro amigo Draconianus pues nada, esto ha sido todo, se ha perdió la batallita aquí en el paralelo 38 una partida que ha estado bastante divertida, bastante animada que muchas veces ocurre que te quedas solo y eso es la diferencia muchas veces entre ganarla o perderla pues nada, esto ha sido todo acordaros, si os gustan mis vídeos, muchos likes es la mejor manera de apoyar el canal y como digo siempre, nos vemos en un próximo. Chao.